Fuera de hasta un teniente de la policía me dijo, oye Omar, pero háblate algo que lo amé, no salen de aquí, de, de, de, de, de, de frente al cuartel también. Ahora, eh, frente al cuartel, ahí se hay un tapón de, de, de. Debo decir que ese coronel me pareció una persona muy decente. Aquí di que lo están acabando muchísimos programas, pero yo hablé con él y me enseñó varias cosas. Y, y... buena tarde. Buena Bueno no habla Lo voy a sacar porque hay que hablar de una vez Mire señores eh, este, este puede ser el tema de hoy men. Medio ambiente Este puede ser el tema de hoy Medio ambiente Le había dado A los productores y agricultores Que están en el Valle Nuevo Tres meses que justamente Se cumplieron en el día de ayer para desalojar Valle Nuevo, que es uno de los centros donde nacen esos Valle Nuevo en Constanza, donde nacen los principales ríos, o una parte importante de los ríos más importantes de República Dominicana, y es un parque nacional, que se supone un área protegida que hay que proteger, porque no podemos caer en lo que ha caído Haití, que está desolado, desértico, Miren, lo de Haití, después tenemos que hablar de ese tema. Eso, es una cosa increíble lo de Haití. A, a, a, a, a, a, a, hay que cruzar los dedos, porque lo de Haití es una cosa... Es un, un estado fallido, como quiera que se vea. Y todo el mundo ahora está sintiendo la preocupación de Haití. Porque lo, los haitianos ya se han dado cuenta que allí no hay vida allí no se produce nada, eso, eso es un colapso, 11 millones de habitantes, en una desgracia, que ahí no hay, entonces esa gente va, no se van a dejar morir, van a, sal, a salir para pa Estados Unidos, para Centroamérica, para República, yo viendo un reportaje de, de, de una pareja de haitianos que lo deportaron, de esos que intentaron cruzar para Estados Unidos, y que estuvieron en Chile también, grima escuchar no ellos dicen que se vuelven otra vez porque es que en Haití no hay nada porque esa gente eh, eh, eh, eh, el, el crimen de ellos independizarse como la primera república negra y, y, y romper con la esclavitud lo primero en América Francia no le perdonó eso y, y, y, y a diferencia de otros países de otras colonias que se, se, se independizaron y tomaron el rumbo del progreso o por lo menos, si usted analiza lo que era República Dominicana 40, 50 años atrás y lo compara ahora, o cuando era Colonia, pero Haití se ha quedado atrás, Haití no ha podido hacer un Estado, no tiene instituciones, no tiene, es un desastre, eso vive de la caridad pública, y esa gente, eso hay que estar claro, ellos no se van a dejar morir, si esta es la vía de ellos, ellos van a venir para acá. Y Haití está controlado por bandas armadas criminales. Criminales. Y gente sin educación, la mayoría sin costumbre. Que no por eso hay que discriminarlo. Porque son seres humanos, ¿eh? No por eso hay que discriminarlo. Y ustedes vieron cómo el mundo se alzó. En contra de Estados Unidos. Que utilizando... Los tiempos de la esclavitud con lazo, dándole el latigazo para. Eso lo condenó todo el mundo. Fue, fue tan contundente la condena que el presidente Joe Biden tuvo que pedir excusa y decir que van, va a haber consecuencias para los que cometieron esos actos salvajes contra los haitianos. Y los haitianos les recordaban que Estados Unidos se construyó con inmigrantes y es verdad, naturalmente, también uno entiende que cada país es soberano, esto, esto es un problema complejo, el mundo tiene una situación difícil, el presidente Abinader dijo, la solución de Haití no puede ser a costilla de los dominicanos, porque la República Dominicana es un pueblo pobre, con muchísimos problemas, y lo que saquearon a Haití, esas grandes potencias como Estados Unidos, eh, eh, Francia y el propio Canadá son los que tienen que cargar con la solución del problema haitiano que además son ricos que además tienen mucha tierra Canadá tiene un territorio de millones de kilómetros Estados Unidos todavía cabe muchísima gente entonces pero ellos fue que despedaron se llevaron la eh, dicen que en, en, en el palacio de, de, de, de, de, de, de donde están los reyes la reina Isabel en Inglaterra hay, hay madera preciosa de la que le robaron a, a ese pueblo Haití. Eh, eh, eh, los colonizaron, y le, eh, pero entonces los haitianos no pudieron construir un estado. Era la colonia más rica. Dicen que Haití era tan rico, oigan esto, cuando Francia lo dominaba. Haití era tan rico que era más rico que las 13 colonias que hoy son Estados Unidos. Que las 13 colonias que dominaba Inglaterra lo que hoy se convirtió en Estados Unidos, Haití era más rico, Haití tenía 800 y pico de, de, de especies de ingenio azucarero, cuando República Dominicana, la parte española tenía ciento y pico, y Haití producía de todo, y había de todo, y cuando se independizaron, y ahí no han pasado y entonces no hay forma de enderecer ese, ese país y la, las instituciones allí no funcionan y allí no hay seguridad para nada entonces cayendo a los de Valle Nuevo que ciertamente hay que recuperar, para nosotros no caer como está Haití hay que preservar el medio ambiente el ecosistema nuestros árboles, nuestros bosques y impedir que allí se hagan cabañas, que los ricos vayan allí a, a, a, a penetrar esas áreas, pero tiene que haber una voluntad política, porque en una ocasión, Domínguez Brito quiso hacer eso y se volvió una porquería, y no, y no, y no cumplió con una resolución de sacar todos los productores de un área protegida tan importante como Valle Nuevo. Vamos a ver, vamos a ver si... Finalmente, este gobierno y particularmente el ministro de Medio Ambiente va a cumplir esa palabra, esa promesa que le dieron, le dieron tres meses para que esa gente desalojen a Valle Nuevo. Y, y esto se pueda convertir en una verdadera área protegida, como son los Altices. Y como son otros parques nacionales, que hay que preservarlo, hay que evitar que lo destruyan. Porque ese cambio climático y ese calentamiento global que nosotros vivimos de manera continua hablando de cómo la temperatura ha subido, de cómo el calor es más fuerte, cómo los huracanes son más fuertes, cómo se presentan eventos, a destiempo, en tiempo que no hay época ciclónica, en sitio. ¿Tú te imaginas? ¿Ustedes se imaginan que en Nueva York hubo huracán, que eso nunca se había visto? Eso es fruto del cambio climático. Eso es fruto del calentamiento global. ¿De qué? De toda esa diablura que el hombre le hace a la naturaleza. Entonces vamos a recuperar eso. Vamos a recuperar los ríos. Que los ríos en este país lo han convertido en una porquería, lo han destruido. La grancera, con la, la complicidad de funcionarios, de políticos. Vamos a preservar nuestros parques nacionales. Vamos a hacer conciencia. Mira, el, el Senado aprobó Loma Miranda Parque Nacional, que ojalá, el presidente Luis Abinader, eso fue una lucha de este pueblo, que hay que felicitar al pueblo dominicano, que se puso lo, lo, lo, los mejores hijos e hijas de este pueblo, que mantuvimos una lucha permanente. Este programa fue un bastión de que Loma Miranda se convirtiera en parque nacional y otros sectores que se movilizaron, hicieron campamento en Loma Miranda. Eso hay que preservarlo frente a estas devoradoras empresas que lo único que le interesa es sacar eh, oro, sacar níquel, sacar eh, eh, y, y dejar esto, vuelto una porquería. En la balanza se pone oro y agua. Hay, hay muchos ambientalistas, hay muchos, tengo que decir, muchas figuras que entienden y hasta el presidente ecuatoriano, en una ocasión Rafael Correa dijo que sí, que el oro, el, el petróleo y la minería, sí, pero es un continente, esto es una islita rodeada de agua. Ecuador es un continente que se puede vender el lujo de muchas cosas, pero nosotros somos una isla. Porque muchos quisieron decir, ah, que porque Rafael Correa dijo allá, entonces nosotros no podemos convertir este, este país en una, en una porquería.